Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches a toda nuestra audiencia que nos sigue noche a noche en nuestro programa Conversando Contigo. El día de hoy hemos tenido un pequeño percance con nuestro invitado esta noche y está en una situación que no puede contestarnos porque estamos, está parece que sin comunicación, las redes no están funcionando y automáticamente no ha podido conectarse con nosotros. El día de hoy el tema el liberalismo y el pensamiento comunista, que es un tema sumamente valioso que él iba a desarrollar con nosotros. Nosotros vamos a tratar de hacer desarrollar nuestro programa el día de hoy bajo este concepto sencillamente tratando de dar algunas definiciones que es importante para nosotros porque lo que buscamos con este programa no es simplemente el hecho de hacer un programa por hacer, sino lograr que cada uno de ustedes también pueda desarrollar el concepto y aprender de lo que nosotros desarrollamos aquí, y usted pueda también informarse y ayudarnos a informar a la comunidad de la ignorancia que ahora tienen referente a un gobierno comunista como el que estamos viviendo en el Perú. Creo que más de uno de nosotros nos hemos dado cuenta que todas las cosas que suceden dentro de un país tienen una influencia también externa, es decir, viene desde afuera, porque la inversión, el trabajo, es producido gracias a esta interconexión que tienen los países, no solamente dentro de su entorno patrio, sino también fuera de sus fronteras. Y muchas veces los inversionistas que forman parte del de desarrollo económico y social y del trabajo laboral dentro de nuestra comunidad dentro de nuestro país está muy, muy estrechamente relacionado con la inversión extranjera. Muy bien, el concepto de liberalismo realmente es un concepto muy, muy acuñado hace muchísimos años, del siglo XIX. Es una ideología política, social y económica eh, propia de la burguesía. Se adquirió más o menos en el siglo XIX que atiende el principio de que el individuo debe tener una libertad y sus derechos no pueden ser conculcados por nadie y estos deben ser respetados incluso por encima del Estado mismo. Que es cualquier traba a la libertad del individuo lo que se tiene que detener o parar, o si es posible, obnubilar absolutamente, porque ya sea civil, social o económica, esta libertad no puede ser cuestionada. El liberalismo... Es una doctrina política que, nacida con el objetivo de defender los derechos del individuo. El liberalismo tiene como doctrina mantener al individuo en su real dimensión de libertad. Y este concepto no es un concepto simplemente creado por alguien porque quiso simplemente eh, dar una opinión, sino porque está, es innato al ser humano. Está directamente relacionado con él. Y lo que él hace o dice está realmente dentro de su concepto de ser humano. Por tanto, es importante que cada uno de nosotros entendamos que el concepto de liberalismo es un concepto que nace y muere con el ser humano. Hemos tenido el privilegio de conseguir la conexión con nuestro invitado de esta noche, el doctor Jorge Ugarte. Ya está con nosotros, ha llegado... A tiempo, estábamos comenzando el programa, tratando de hacer esta parte que esperábamos de todo corazón que usted estaría con nosotros. Doctor Ugarte, gusto de saludarlo, a ver si podemos comunicarnos con usted. Quiero escucharlo y la audiencia también, ya hemos comenzado el programa. Su saludo, por favor, a nuestra audiencia esta noche. Adelante. Hola, Boris. Eh, primero, agradecer por la entrevista. Segundo, no soy doctor, soy, eh, en realidad, soy un escritor. He publicado cinco libros. Eh. El último libro sobre la historia del Perú. Eh, he, he sido profesor, soy un autodidacta, un empírico, no del nivel de Marco Aurelio ni de María Rostoyovsky, pero todavía tengo 32, así que podemos llegar a, a, al menos al 20% de lo que ellos fueron y, y me iré, moriré tranquilo. Así que vamos gracias por la rey. palabra. Vamos a quitarle la palabra la ERE y vamos a poner es eres un doctor en lo que haces. <risa> <risa> eso, es lo eso es lo más importante y sabemos muy bien que hablar del liberalismo, cómo este se contrapone al concepto del, del comunismo en el Perú, realmente es un privilegio. Gracias, Jorge, por darnos tu tiempo y poder comunicarte con nosotros. La audiencia está contigo, Nuestro, nuestra audiencia estaba esperando este momento. ¿Qué es lo que, te, lo que nos puedes informar tú esta noche respecto al concepto mismo del liberalismo que yo estaba comenzando a hablar un poquito acerca de su nacimiento en el siglo XIX y, por supuesto, su defensa? de los conceptos del individuo, de la capacidad humana, de su libertad. Adelante. A ver, eh, vamos a empezar que no soy economista, pero sí soy un revisor histórico y yo voy a, voy a cerrar el WhatsApp para que no, no se escuche el, el eco. Ok, perfecto. Y eh, la historia, del pensamiento económico, yo lo divido en tres etapas. Uh -huh. La primera etapa viene desde Hesiodo, con su libro... Eh, los trabajos y los días donde se empieza a preocupar por la escasez, estamos hablando del siglo 7 antes de Cristo, y esto se va hasta el siglo XV o XVI aproximadamente. Toda esa primera etapa del pensamiento económico, Rothbard la conoce como la, eh, la justicia económica. Desde el 1500 hasta 1776 se conoce como la política económica, aquí van a estar los mercantilistas, eh, y luego en 1776 Nace la teoría económica con ese libro brillante, publicado por Adam Smith, La riqueza de las naciones, donde sí, Adam Smith se equivoca en el valor objetivo, pero explica claramente que en su libro critica a los mercantilistas, el Perú ha tenido, sí, gobierno mercantilista 200 años, nunca ha habido un gobierno liberal, y el liberalismo tiene dos conceptos que yo abrazo. El concepto de mi profesor Alberto manzuetti que es, ...mercados libres y gobiernos limitados... ...mercados libres y gobiernos limitados... ...o sea un gobierno pequeño, un Estado pequeño... ...y libre mercado y libre competencia para todos... ...y por el otro lado... ...el del gran... ...el profesor eh, Alberto Benigaldich, hijo. dijo... ...el liberalismo es el respeto y restricto... ...el proyecto de vida del prójimo... ...yo puedo hacer de mi vida lo que yo disponga... ...siempre que no afecte tu vida... ...tu libertad y tu propiedad privada... ...y como liberal clásico que hoy me considero... ...soy integrante de un partido liberal... Que está en construcción, que se llama Tu Independencia, y que vamos a estar viajando por todo el Perú desde el día lunes, y defendemos las ideas de la libertad. Bienvenido. Principalmente. Bienvenido a eso. Esa es la idea, que todos los seres humanos aprendamos de aquellos que saben, ya sea en las aulas o fuera de ellas, y que pueden compartir con nosotros el pensamiento, el respeto y restricto a la voluntad humana, a la libertad. Exacto. Exacto. Entonces... Eh, eso es lo que queremos. En el Perú nunca ha habido un gobierno liberal. Hemos tenido liberales, sí. Por ejemplo, Pedro Beltrán, que trabajó en el gobierno y fue, ministro, fue presidente del Banco Central y, y trabajó en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Aplicó algunas políticas liberales, pero no fueron las suficientes. Incluso él era uno de los dueños de la prensa, donde publicaba, se publicaban los artículos de Mises y Hayek, por ejemplo. Pero no ha habido un gobierno real. Fujimori no fue liberal. Fujimori le entregó el monopolio de la telefonía a Telefónica, Fujimori dejó un Banco Central, Fujimori trajo la SBS, eso no, no es ser liberal. Para un liberal, un Banco Central es una consigna marxista. Es una afrenta. Exacto. Es una afrenta. Exacto. El mismo Marx en el manifiesto comunista lo coloca como uno de los pasos importantes, porque a través del Banco Central tú puedes monopolizar la impresión de los billetes. Si el Estado es el único que puede imprimir billetes, entonces tiene su monopolio, el monopolio de la impresión monetaria, entonces vas a tener que recurrir al Banco Central siempre. Es una consigna marxista. En el partido de tu independencia proponemos eliminar el Banco Central y regresar al patrón oro o al patrón que los bancos privados decidan y competir con la moneda, o, eh, el papel moneda que uno desee pues competir o se acepte, ¿por qué no los bitcoins? U otro tipo de, de moneda también. Miley es un, un abanderado de este pensamiento en Argentina y ha ganado eh, una, una popularidad impresionante. Tengo el privilegio de seguirlo, escuchar su, sus exposiciones. Me encanta incluso su desfachatez y hasta su insolencia. Este, yo era un poco insolente a los ocho, nueve años. Después en el tiempo aprendí a decir mis insolencias en los momentos menos, menos criticales y menos este, que me puedan apabullar, pero voy por ahí, por ese camino. Y creo que el liberalismo, además de simplemente ser una ideología, ha demostrado a través del tiempo que su función de formar a las personas, respetar las libertades este, dentro de sus, de sus políticas, es mucho más viable, es mucho más racionalmente aceptable para la comunidad que simplemente pensar que es un partido político con un pensamiento político, o que simplemente quiere imponer así como los comunistas, imponer una idea en una comunidad simplemente por querer decir tenemos la razón. Creo que la razón la da, no necesariamente la idea en sí, sino el resultado de esa idea. ¿Estamos de acuerdo en eso, Sion? Totalmente. La diferencia entre los liberales y los socialistas es que nosotros no te vamos a poner un arma en la cabeza para hacer nuestra revolución. El liberalismo no se impone a la fuerza. Singapur es un país con libertad económica, 89,7% de libertad económica, el país más libre económicamente, tiene un per cápita de, 60, de 60, más de 62 mil dólares. Es un país increíble, pero es un país reprimido en el, en el aspecto social. Entonces no es un liberalismo. Harry Lee es un gran es admirado por muchos liberales, eh, que implantó esta política desde 1965, después de la independencia de Singapur, pero no quiere decir que Singapur sea un modelo a seguir en todo. En lo económico sí, pero en lo social no. Por ejemplo, eh, ahí se aplicaron, eh, a, se aplica hasta el día de hoy castigos físicos, en las plazas, a barazos, 40 delitos están condenados con barazos, castigos físicos. Yo no estoy a favor de eso. Nunca ha habido un país liberal, pero los países que más se han acercado a las ideas de la libertad han sido países que le ha ido bien y los países que más se han acercado al socialismo o al comunismo, les ha ido mal. Por ejemplo, Rusia no se pudo sostener. Por eso es que a raíz de la caída del muro de Berlín en el 89 y luego de la caída de la Unión Soviética en el 91, se van a aplicar me, eh, medidas económicas de abrir el mercado. Eh, la perestroika, que tú la debes conocer muy bien. Y lo mismo pasa con China, que no pudo sostenerse. Tuvieron que abrir el mercado con Chopin. Entonces, podemos hablar... De otros países como Venezuela tenemos a, a Maduro que va a Estados Unidos y le dice a los empresarios petroleros norteamericanos capitalistas vengan a mi país a invertir. Claro, porque entendieron que cerrar el mercado económico, o sea, llevar los medios de producción de mano del privado a mano de la sociedad organizada que es el Estado, es una locura. Y el teorema de imposibilidad del socialismo que implantaron Mises y Hayek demostró que no importa si el socialismo es bueno o malo. Lo que importa es que es inaplicable, no se puede aplicar. Y muchas veces, yo puedo contarte mi experiencia en Singapur, tuve el privilegio de estar allí más o menos unos 11 días o 12 días en, una, en un evento, y pude ver la verdad, la realidad de lo que se habla de Singapur. Y realmente sí. es un país increíble, impresionante, y no solamente impresionante por su economía, sino por la forma organizada en que están, eh, eh, la... la limpieza pública es cero, no existe gente tirando un chicle, si tú estás masticando chicle te cuesta 250 dólares de multa, este, si bien es cierto las restricciones son muy drásticas, también tú tienes la opción de elegir si hacerlo o no hacerlo, porque te conviene, es como que el padre le dice al hijo yo quiero que tú hagas esto porque esto es lo mejor para ti, tú no vas a rechazar eso, porque es el privilegio que te está dando alguien que te quiere, que te ama y que quiere lo mejor para ti, no alguien que venga y me diga, o sea, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro para ser igual al otro y tirándome para abajo y no lograr las, los objetivos de la vida que siempre tienen que estar ahí arriba, en los logros, en el alcance del éxito que todos buscamos, ¿no? Y creo que el concepto de desarrollo en el comunismo no existe. Ellos simplemente creen en, en el conculcar tus libertades para ellos teniendo el poder hacer lo que ellos quieren y no necesariamente en beneficio de los demás sino de un grupo élite ya lo sabemos lo hemos visto por eso que el liberalismo en en en Latinoamérica está comenzando a despertar crees tú que eso es una realidad sí yo creo que la gente está empezando a despertar porque gracias a Javier Milei el argentino el que tú mencionabas las ideas de la libertad se han hecho populares antes el liberalismo estaba en un escritorio en una academia en un círculo cerrado ahora el liberalismo está en la calle está en las plazas yo mismo estoy viajando porque estamos creando un partido Estoy yéndome a las estaciones de los trenes en Lima, de, de, de la línea 1 del metro, a predicar, llámalo como quiera, a predicar la idea de la libertad. La correcta, sí. Claro, y, y, y la gente va escuchando. O sea, si tú le preguntas a un peruano, ¿te gusta pagar impuestos? No. Le preguntas por qué, saben, porque se lo van a llevar los políticos. Si tú le preguntas a un peruano, ¿tú quisieras que haya menos políticos? Claro que sí. ¿Tú quisieras pagar menos impuestos? Por supuesto. Son liberales. Lo que pasa es que el peruano no ha escuchado el liberalismo no he escuchado las ideas de la libertad y ahora que la han hecho popular, repito gracias a mi ley, mucha gente está sumando las ideas de la libertad y está entendiendo, hay gente que por ejemplo dice, yo no me siento de izquierda ni de derecha profe, a mí me dicen profe no me siento ni de izquierda ni de derecha ¿qué soy? y empiezo a hablarle y de las ideas de la libertad y me dicen oye, pero a mí me, me gusta todo lo que tú dices bueno, eres liberal, bienvenido te convierto al liberalismo hermano eres un liberal hay que empezar, claro <risa> Y bueno, y en mi caso yo soy fusionista, soy un liberal clásico en lo económico y en el aspecto social, yo estoy en contra absolutamente de la terminación del embarazo, no voy a decir el nombre porque te pueden bajar la cuenta, la palabra es otra, es otro verbo, pero estoy hablando de la terminación del embarazo, estoy totalmente en contra de eso, el partido también, estoy a favor de la desestatización del matrimonio, pero no estoy a favor de la adopción homoparental, porque yo creo que el derecho es del niño a ser adoptado, a tener papá y mamá, no del adulto a adoptar, eh, y otras, muchas cosas más en el aspecto social que a veces se pueden malentender, ¿no? Yo soy liberal en lo económico clásico, pero adopto algunas posturas que yo creo son importantes de los conservadores. Yo creo que la institución, Boris, más exitosa de la historia de la humanidad es la familia. Cuando hablamos de la familia absolutamente tradicional. El mismo eh, Murat Rothbard, cuando en 1989 entiende que los libertarios no tienen una moral, porque han perdido el eje, han perdido el norte de los libertarios en 1989, Rothbard entiende que el núcleo que puede pelear mejor contra el Estado es la familia. Por eso que adopta ideas paleolibertarias o paleoconservadoras que luego se van a convertir en paleolibertarias, y crea este movimiento al que yo también me adhiero, que es el paleolibertarianismo. Yo tengo una, una experiencia que te la quiero contar y quiero escuchar tu comentario después. Una persona me decía, Boris, si una persona no tiene dinero para atenderse, el, el, el Estado tiene que darle un hospital para poder atenderse. Yo le digo una, te hago una pregunta, le digo, ¿qué te parece si el Estado le da a la persona la capacidad de poder tener tanto dinero porque impulsó su, impre su emprendimiento con un presupuesto, con un proyecto de inversión que desarrolla la capacidad de la persona, que desarrolla su capacidad empresarial y que finalmente tiene dinero para pagar el hospital que quiera. Pero eso no es posible, el Estado le tiene que dar. Le digo yo, la persona que no tiene no tiene por qué recibir del Estado una ayuda si el Estado no hizo algo para ayudar primero su emprendimiento. Si tú logras eso, si tú logras que todos en tu país desarrollen emprendimiento y tengan la riqueza que todos esperamos tener, porque el Estado se convierte en un impulsor de las libertades, un impulsor del talento humano, en el facilitador del emprendimiento... Este sábado voy a dar un emprendimiento, una, una charla de emprendimiento a más de 260 eh, clubes de madres y ollas comunes aquí en Lima. Le digo yo, si esa persona tiene la capacidad, puede pagar lo que quiera, puede pagar el colegio que quiera. ¿Por qué el Estado me tiene que dar un colegio que se está cayendo pedazos con un profesor que va a la clase y que no me enseña nada más, que me enseña tontería y media, porque hay muchos profesores que no enseñan? que simplemente están haciendo cualquier cosa para recibir su sueldo a fin de mes, pero no desarrollan. Y nosotros lo sabemos muy bien porque vemos la capacidad de nuestros alumnos cuando salen de secundaria. Tienen que ir a instituciones para poder eh, preparatorias para poder ingresar a la universidad. No están preparados porque los profesores no están preparando alumnos. Entonces, si yo tengo este tipo de educación y este tipo de atención, dicen que el derecho del Estado es dar educación y salud ¿Por qué más bien no le doy al señor X, que no tiene dinero, que es pobre, la capacidad de desarrollar una pequeña empresa y crecer lo suficiente para poder después poner a sus hijos en el colegio al costo que quiera y atenderse en el hospital que quiera? Se quedó en silencio. No me dijo otra cosa más que simplemente estás loco. Bueno, eso es lo que significa el liberalismo. Quiero tu opinión. No, por supuesto, por supuesto. Coincido totalmente contigo. El... Estoy justo ahorita publicando la entrevista que me está haciendo en mi canal de Facebook, el profesor de ruedas, para que puedan también conocer tu espacio y más claro. gente se pueda sumar también a lo tuyo. A ver, eh, no, coincido con todo, coincido con, con lo que dices, el Estado cada vez que mete su mano en el aspecto de salud y educación, lo que genera es una eh, ineficiencia en el servicio que brinda. O sea, el Estado te rompe la pierna, y te da una muleta y te dice, ay, te estoy dando salud, ¿eh? te estoy ayudando, ¿eh? pero me rompiste la pierna económicamente. Y me está dando una muleta, ni siquiera me curas. En el, en el tema del, del, de este virus, no voy a decir el nombre porque acá son muy sensibles en Facebook, en el tema del virus este que hemos tenido, se ha notado la ineficiencia del Estado. Y sobre todo, se ha notado el poco interés por parte del Estado para solucionar el problema. ¿eh? Lo podemos ver con Vizcarra. Eh, con eh, las pruebas eh, rápidas cuando tenían que ser las pruebas moleculares no le importó, nos están poniendo una dosis que es la peor de todas nos están permitiendo que el privado las compre escuchamos a Zagasti, representante del estado diciendo en un momento lo que no queremos es que el que tiene plata se, va, se ponga la dosis y el que no, no Entonces, ahí te das cuenta que el estado no le importa tu vida que si el estado es capaz de sacrificar una cantidad enorme de seres humanos para mantener ese, esa imagen de papá, Estado, lo va a hacer. Entonces, la propuesta que tenemos en el partido Tu Independencia, partido liberal que estamos creando en Perú, del cual soy parte, es privatizar la salud, entregarle los nosocomios, los hospitales, a los médicos, a los vecinos de la zona y al personal administrativo que se repartan acciones, y ese hospital ahora es privado y si hacen las cosas mal, quebrarán, y si hacen las cosas bien, surgirán, y el mismo consumidor va a tener que llevarlo a la quiebra si el servicio. Es malo. entonces ¿Y qué pasa con los pobres y los extremadamente pobres que no tienen acceso a la salud? El presupuesto de salud lo vamos a repartir entre los pobres y extremadamente pobres para que puedan tener un voucher de salud y puedan ir a cualquier clínica a atenderse con ese voucher. El voucher es mensual. Le va a tocar casi 350 cada uno, es el presupuesto que hemos hecho. Mucha gente dice, pero 350 no cuesta un seguro para particular. Espérate un momento, van a tener a más de 2 millones de peruanos con un voucher. Si yo tuviera una clínica, yo los traigo a esos 2 millones acá porque el mercado va a generar que esa gente todos se lo van a querer ganar, ¿no ves que es un voucher totalmente seguro? Entonces, se van a dar, se va a dar el mercado, se va a acomodar para poder dar un buen servicio a estas personas. Yo creo que la salud y la educación tienen que ser privadas, pero por el momento, Boris, tú sabes que entregar un subsidio es fácil, sacarlo es difícil, entonces no podemos dejar desamparada tampoco a la gente, pero hay que subsidiar la demanda dentro del mercado, y no la oferta. Lo que hoy hacen con la plata de todos los peruanos es subsidiar la oferta, o sea, darle la plata al político o al funcionario público, para que se la robe. Lo que nosotros decimos, no, espérate, dale la plata a quien se la ha quitado, a quien se la ha quitado hasta el pueblo, bueno, dale al sistema de voucher para que puedan atenderse. Una de las cosas que sucede normalmente en el liberalismo es que conceptúa al Estado como menos interventor, lo más pequeño posible, y da la oportunidad al talento privado para que pueda desarrollar lo que nosotros conocemos como la competencia natural, ¿no es cierto?, la oferta y la demanda, y hacer de esto una exigencia eh, voluntaria para poder desarrollar lo que nosotros conocemos el éxito empresarial y económico. Hay una cosa que te voy a comentar un poco a raíz de tu comentario respecto al trato con aquel, aquel este virus que, que nosotros hemos pasado aquí y que estamos pasando todavía. Yo siempre eh, he tenido una discusión justamente hace eh, 24 horas atrás en un colectivo donde por pensar como pienso me sacaron del colectivo y la razón es bien sencilla, yo no le puedo pedir a un inepto que resuelva los problemas que necesito yo resolver porque si espero en él y sé que es un inepto, entonces también me convierto yo en el inepto. Y comentaba respecto a la actitud de Vizcarra referente a su política para manejar la política eh, preventiva de este virus. Ahora, viene aquí el concepto que yo quiero compartir contigo y sin duda quiero que tú lo comentes, porque es sumamente importante. Cuando nosotros le damos, esto le vamos a llamar la expectativa del ignorante. La expectativa del ignorante es que alguien tiene que resolver mis problemas. Yo he dado muchísimas conferencias durante toda esta pandemia, que para mí la pandemia siempre tuvo visos de haberle encargado a alguien que se preocupe por mi salud, cuando ese alguien no tenía nada para hacer por mí. No tenía camas UCI, no tenía... Y eso no ha pasado solamente en el Perú. Eso ha pasado en Estados Unidos, en los países desarrollados, porque el Estado es ineficiente en el campo de la salud para el área preventiva. Yo, yo escucho siempre los comentarios de... Estuve como candidato al Congreso de la República en 2016 y participé de la campaña permanentemente de ese partido que me invitó para participar. ¿Qué partido? Digo que todas las prometas... Las, Perdón. ¿Qué partido fue? Eh, ¿Lo puedo mencionar? <risa> ¿No lo No, sí. Este, el APP me invitó, me, me invitó a participar y yo participé con ellos. Este, pero la, la pregunta es bien, bien sencilla y le digo, ¿cómo es posible que yo le pueda ofrecer al pueblo resolver un problema que el pueblo también tiene que tomar responsabilidad? Yo siempre he dicho que la manera como afrontamos la pandemia fue equivocada porque se atendió la pandemia en una emergencia final y no un, en un tema preventivo. Y el tema preventivo no está en la mano del Estado, está en la mano del individual, de la persona, de su libertad, de su capacidad de poder elegir por sí mismo. Los países que tomaron esa opción tuvieron menos consecuencias. Aquí que se tuvo todo el control del Estado y todos los días salía el presidente a hablar, tuvimos las peores muertes. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que las tengo que tomar yo como responsabilidad. Es la responsabilidad individual la que tiene que llevarme a pensar de que yo me tengo que informar y de acuerdo a cómo me informo yo voy a poder conseguir el éxito respecto a que un tema no me afecte tanto como afectaría si es que dejo al Estado que actúe conmigo. Dos cosas importantes que discutí y por eso me echaron de, del grupo, es que yo les dije, ¿cuántas personas estuvieron sentadas fuera del hospital esperando atenderse en un hospital que no tenía cómo atenderlos? Cientos, miles en todos los hospitales. Entonces, ¿cómo es posible encargarle a alguien y decir el Estado tiene que resolver algo cuando no tiene la capacidad? Ahora, echarle la culpa a ellos, no resuelvo el problema, no resolvió el problema. Es como decirle a, a un ser humano que no tiene la capacidad de caminar, decir, ¿por qué no me ayudas a caminar? Y él dice, pero yo tampoco puedo. Entonces, ese es uno de los temas que yo he trabajado durante toda esta pandemia y le dije a la gente, que en realidad los países y los, los seres humanos podemos resolver nuestros problemas si nosotros desarrollamos la capacidad de libertad y por supuesto el respeto del derecho del ser humano de decir, yo me quiero cuidar y me quiero cuidar como yo quiero cuidar. Y de eso soy responsable, y yo, y no el Estado. Posiblemente claro, a muchos no les gusta la idea, pero ese es el camino. Lo que pasa es que quien nos escucha decir eso, en lo que yo coincido contigo, dirá, oye, pero ¿cómo vas a dejar a la gente que decía y no le das educación ni salud, y no le das carreteras? Espera, estamos hablando en un mundo liberal, en la actualidad, con el sistema con el, en el que nos encontramos, mercantilista, un sistema donde las grandes empresas, muchos creen que los liberales estamos con la confianza, yo no estoy con la confianza. La Confirme detesta. Lo que yo quiero es que el Grupo Romero pueda competir. Yo quiero que Gloria compita. Estoy cansado de que las grandes empresas en el Perú le hayan pagado campañas políticas a los políticos, para la redundancia, para que cuando estos lleguen al poder, puedan crear leyes que terminen favoreciendo a estos grandes empresarios. Y se generen oligopolios. El oligopolio de la banca, por ejemplo, en el Perú tenemos 20 bancos. Como un país de 32 millones de habitantes tiene 20 bancos, eh, tenemos a Panamá, que es del tamaño de Tacna, que tiene, cuatro, eh, que tiene 200 bancos. Estados Unidos tiene 4.000. Pero nosotros tendremos que tener por lo menos por lo menos unos 500 bancos. Unos 500 bancos que ayuden a generar competencia. ¿Por qué tienen que haber cuatro AFPs? Porque hay leyes burocráticas finan que financian los partidos políticos que llegan al poder que no permiten que se abra el mercado. ¿Por qué tan pocos grupos telefónicos? ¿Por qué tan pocas empresas de telefonía? ¿Por qué tan pocas? Allá es que te das cuenta que en el Perú no hay liberalismo, lo que hay es mercantilismo. Grupos económicos de poder aliados con políticos corruptos de siempre. Odebrecht financiaba campañas políticas porque cuando el político iba a llegar al poder ese político tenía que crear leyes que favorezca a Odebrecht o entregarle la buena pro de, pro de proyectos. Eso es mercantilismo, es el mejor ejemplo y eso ha pasado siempre en el Perú. Es una confusión abierta, de tácita de pensar de que lo que el Perú ha estado experimentando era liberalismo y no lo era. Ah, totalmente, o sea, el que dice eso no sabe nada de economía y no sabe nada de historia. El mismo Adam Smith en 1776 cuando publica el libro La riqueza de las naciones critica a los mercantilistas. Él era un liberal clásico. Los liberales clásicos siempre hemos criticado a los mercantilistas. No nos agradan. Es más, son peligrosos en el poder. Son peligrosos. Y ha habido mercantilismo siempre. En el Perú nos ha gobernado el mercantilismo siempre, pero no el liberalismo. ¿Cómo sería un país liberal? Perfecto, abro el mercado de la banca. Vienen los romeros. Hey, gracias. La misma ley es para todos. Para todos. Y, a ver, la gente tiene que entender esto. A ver, hoy hay cuatro empresas de telefonía, o cinco creo. Ok. Si tú abres el mercado, van a pasar dos cosas. Van a venir más empresas de telefonía y no van a haber cinco. Van a haber, ponte, 50 empresas de telefonía. Si solamente hay cinco, no puede competir el precio porque hay un oligopolio. Pero si hay 50, el precio compite. Entonces, en la me quiere cobrar muy caro y su servicio es malo, como el de Telefónica. Tengo que decir, hermano. Entonces, van a haber 49 opciones para yo elegir. Entonces, va a bajar el precio y va a generar la calidad, va a mejorar la calidad de la, del producto y del servicio. Y por otro lado, segundo, lo que se va a generar es que esas 50 empresas van a requerir un despuesto de, de, de mano de obra, de trabajadores. Entonces, va a haber trabajo, bajan los precios y se me chamba. Entonces, eso es liberalismo. En el Perú no lo hay y nunca lo he oído, ¿eh? Una de las cosas también que el liberalismo predica es la libertad a la, a la propiedad privada. Una cosa sumamente importante que es necesaria para que un país pueda desarrollarse es que el ser humano pueda tener una, o sea, el, un valor, económicamente hablando, en su propiedad del cual él pueda partir. Oriéntanos un poco en ese concepto. ¿De cuál? ¿Del capitalismo? Claro, el concepto, el concepto del liberalismo, pero con un, un capital que tenga en la tierra, en la posesión de su, de su propiedad privada, el, el privilegio de poder tener y contar con un capital pasivo que pueda darle la solvencia para poder empre emprender y desarrollar una empresa? A ver, para eso hay que explicar el concepto de capitalismo para que la gente no se entienda. El capitalismo es un sistema económico y social que basa la propiedad privada en los medios de producción. Es decir, la fábrica, las tierras, están en manos de la, del privado, no en manos del Estado. El socialismo es cuando esos medios de producción que están en manos del privado se trasladan a manos del Estado, que es la sociedad organizada, como la llama Marx. El socialismo es más Estado, el capitalismo es privado. Es uno mismo ser propietario de tu tierra, propietario de tu fábrica, propietario de tu tienda, de los medios de producción. Ese es el, ese es el capitalismo. Pero también el capitalismo se basa en la división del trabajo. Cuando tú ves a un carpintero que está haciendo una mesa, el carpintero, para hacer esa mesa, para una, detrás de una mesa hay una división de trabajo increíble. Hay un, una persona que ha sacado la madera del bosque, que uh -huh. la ha cortado, hay otra persona que ha tenido que hacer los clavos, hay otra persona que ha tenido que hacer la cola, hay otra persona que ha tenido que, que fabricar el martillo, hay otra persona que ha tenido que fabricar otras herramientas que han servido para el carpintero, para crear ese, esa mesa. Entonces, detrás de una mesa de trabajo hay una división de trabajo. Entonces, el capitalismo es eso, la división del trabajo y la propiedad privada en los medios de producción. El capitalismo se fortalece con la revolución industrial. Porque el capitalismo tenemos desde la llegada de los españoles, podemos citar un poquito antes todavía, cuando por ejemplo, Holanda fue la primera ciudad del mundo capitalista con el tema de los tulipanes, que podríamos hablar en alguna oportunidad en tu programa. Pero ¿cómo se fortalece el capitalismo gracias a la revolución industrial que se da pues, en el Reino Unido? Eso va a traer a la gente de los campos de cultivo del feudalismo, los va a traer a las ciudades, van a trabajar en las fábricas y van a vivir en las ciudades y se van a poblar. Gracias al capitalismo, gracias a la revolución industrial, que va a ser la mano derecha del capitalismo, se sacó a 90% de seres humanos de la extrema pobreza que vivía con un dólar al día. Hoy el capitalismo ha permitido eso. En el, en el Perú nada más, ¿quiénes son los dueños del colegio Prolog de Villa María Siempre los cito, puneños. Unos puneños que vinieron con una mano atrás y otra mano adelante a Lima. ¿Quiénes son los dueños de Unicachi? ¿Quiénes son los dueños de Ciudad de Dios? ¿Quiénes son los dueños de La Parada? ¿Quiénes son los eh, los mayor? los eh, ¿Los grandes apellidos compuestos del Perú? No. Gente de la sierra, de la selva, del interior del país, que no le pidió un centavo al Estado. Nada. Todo lo que lograron, lo lograron trabajando. El capitalismo es trabajo duro, es inversión, es división del empleo, división del trabajo, y eso es lo que genera riqueza. Entendámoslo. No el socialismo. El socialismo genera absolutamente pobreza, lo podemos ver en Venezuela, cuando Pedro Castillo dice, y con esto termino, no más pobres en un país rico. Acá hay dos cosas. Primero, es que Pedro Castillo cree que el Perú es rico por tener oro en Yanacocha o tener otras riquezas en, en, en Tiamaría, María, en Toquepala. Las personas que creen que los países son ricos por la cantidad de recursos naturales que tiene, se llaman mercantilistas. ¿Sí? ¡Oh, qué curioso! Pedro Castillo es mercantilista porque tiene el pensamiento de que los países son ricos por la cantidad de, de, de recursos. Y número dos. Esto es falso, porque si fuera realmente las riquezas de los minerales o de los recursos naturales lo que genera eh, prosperidad en las personas, ¿por qué Venezuela, que tiene un millón de dólares bajo el subsuelo, no es rica? ¿Por qué tenemos a 6 millones de venezolanos deambulando por el mundo y más de un millón en el Perú? Porque eso no genera riqueza. Es importante entonces, tenemos nos quedan siete minutos, es importante entonces eh, explicar en conceptos claros, sencillos, a nuestra audiencia, ¿qué es lo que realmente le conviene al Perú? ¿Qué podemos nosotros esperar si es que este gobierno, ojalá, caiga de donde está y finalmente termine porque comenzó fraudulentamente? Yo creo que debe terminar de la misma manera y lo más pronto posible. ¿Qué podemos esperar nosotros los peruanos y qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista del liberalismo para restaurar nuestras libertades y emprender hacia aquello que aún todavía no hemos experimentado, un liberalismo que nos permita no solamente tener la libertad, sino también que podamos ser, tener bienestar, que es lo que todos buscamos. Dos cosas, Boris. La primera, la batalla cultural. Yo estoy en las plazas, estoy en las redes sociales, estoy en las calles, estoy viajando por todo el Perú llevando las ideas de la libertad. Esa es la batalla cultural. Irme a una plaza donde siempre ha estado una persona de izquierda hablándole del comunismo, debatir con ella y demostrarle a toda la gente que hay otras ideas, aparte de las ideas estatistas. Y la porque, ¿sabes qué, Boris? Los datos están de nuestro lado. La evidencia empírica está de nuestro lado. La evidencia no la tienen ellos. Ellos tienen fantasías, mentiras. Idealismos utópicos que... que no funcionan. Totalmente. Nosotros tenemos la base empírica que demuestra que el liberalismo funciona. Los países más libres son mejores y más ricos. Por un lado, la batalla cultural, que es un chambón. No es de la noche a la mañana. Es un trabajo muy complicado. Y por otro lado, la batalla política. No le... Esto es lo que yo discrepo con algunos liberales de escritorio. Que dicen, no, que el liberal y el libertario no pueden tener en política. Bueno, entonces, hermano, no te preocupes, quédate en tu casa. Pero los liberales que queremos hacer la batalla política, vamos a hacerla. Y todos los libertarios o liberales que quieran sumarse a la batalla política, acá hay un partido que se llama Tu Independencia que se está creando y vamos a pelear en el 2026 para las elecciones presidenciales y congresales y todos los que quieran hacer carrera política como liberales para entrar a achicar ese estado, acá tienen la batalla del partido Tu Independencia. Una cosa que, que yo quiero puntualizar al finalizar es que muchos de los peruanos eh, con esta expectativa de ignorancia porque yo quiero ser, quiero ser lo más suavemente posible con ellos y no llamarles espectadores ignorantes, pero esas expectativas de ignorancia que tienen por la falta de información, porque tenemos un país que es ignorante respecto a la política, a las políticas que muchas veces se plantean desde un estrado, lastimosamente caímos o cayeron la mayoría, en los que ahora están decepcionados en... Que esa ignorancia los lleve a elegir a una persona que no tiene la capacidad ni siquiera de convocar. Porque una cosa es que tú llegues al poder y una vez en el poder digas: Ok, mira, yo no sé estas cosas. A ver, Fulano de Tal, Sutano, voy a hacer un análisis de ustedes. Yo los necesito. Escuché alguna vez él decir: Voy a llamar a los, a los, a los consejos profesionales, a los colegios profesionales para gobernar con ellos. Y hoy solamente vemos comunistas, eh, eh, gente acusada de terrorismo corruptos y finalmente no tienen ni siquiera la, la capacidad de convocar a personas que realmente puedan venir a ayudar a una persona que no tiene la capacidad y por lo menos que se hace asesorar de alguien para poder conducir este país de la mejor manera o por lo menos sacarnos del embrollo en que nos encontramos. Entonces debemos capacitar, instruir, hacer pedagogía en nuestras poblaciones y decirles mira este es el camino que tú nos estás llevando con tu voto. Yo voy a repetir constantemente lo que le dije a un amigo en la primera vuelta. Cuida con lo que vas a votar. Oye, pero tú me estás imponiendo que yo vote por alguien. No, te estoy diciendo que tu voto también me afecta a mí. Y dicho y hecho, así sucedió. Porque él votó por esta opción y ahora esta opción sube el dólar, subió los productos, subió todo. Estamos en, en, el, en el nivel más alto de desconfianza internacional. Y por supuesto no hemos logrado y no vamos a lograr a menos que cambiemos una, nuestra filosofía y presentemos que somos seres confiables, que somos un país donde se puede invertir y se da la garantía suficiente para poder desarrollar lo que nosotros queremos para nuestro país. Por esa razón te invitamos esta noche, porque sabiendo lo que tú estás haciendo, creo que vale la pena al finalizar escuchar tus palabras y decirle a la población qué camino tenemos que tomar. Al margen de nuestros partidos, las ideas. ¿Qué ideas debemos tomar? Y finalmente, tu saludo y tu agradecimiento a nuestra, a nuestra audiencia que ha estado con nosotros en esta noche. Adelante. Eh, nada Principalmente hay que prepararnos, hay que desconfiar de todos los políticos, incluyendo los liberales también, desconfíen de todos, todo lo que te diga un liberal, un conservador, un izquierdista, un nacionalista, eh, toma, pásalo, fíltralo por tu información, filtra todo, nosotros como Partido Tu Independencia estamos creando una academia donde vamos a enseñar el liberalismo, la historia del liberalismo, la historia económica. Vamos a comprar números. Es verdad que la Unión Soviética fue buena, es verdad que China ha sido buena, es verdad que Cuba es buena, es verdad que vamos a sacar números, datos, vamos a hacer academia, hermano. Esto es importante porque la izquierda se organiza y se organiza bien, muy bien cayó eh, Abimael, y después de un tiempo, mira, se crea Movadef, ellos saben organizarse, el CONAR, el SUTEP, tiene tomada la educación, y nosotros nos hemos quedado en el escritorio, es momento de salir de ahí y hacer la batalla cultural. Yo te agradezco, Boris, por la invitación, eh, tenía una gente bien brava, pero siempre es bueno eh, compartir en diferentes espacios de internet las ideas de la libertad, y, y decirles que esto... Recién empieza y eh, la meta es el cielo, hermano. La, la meta es la libertad a través de la política también. Muchas gracias. Agradezco grandemente a, a Renato que nos, nos, nos dio el dato contigo y es un privilegio poder tenerte con nosotros. Ojalá podamos tener, tenerte también y algún día en tu programa, por supuesto, para seguir trabajando por nuestro querido país. Yo he venido al Perú después de 14 años para construir esta educación que todos necesitamos de libertad y por supuesto para hacer de nuestro país lo que nosotros queremos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos y las próximas generaciones. Gracias, Jorge, gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Conversando Contigo, como todas las noches a las nueve de la noche. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Déjenos sus comentarios y esperemos que el día de mañana tenemos otro programa con ustedes. Iván Fernández estará con nosotros y por supuesto hablaremos de los temas que interesan al Perú y a cada una de sus familias. Muy buenas noches a todos ustedes desde esta plataforma. Muchísimas gracias a todos, a Jorge y a todos los que nos han escuchado. Boris Harmon para servirles en Conversando Contigo. Chao, chao, chao.